Es decir, pensemos las cosas de forma integral. Tenemos la posibilidad de cuidar el Valle de hagámoslo. Las Radios Comunitarias de Córdoba somos espacio de difusión de los proyectos artísticos locales. Promovemos la economía social, el comercio justo, la agroecología, las ferias y diversas propuestas de encuentro en torno a otro mundo posible. Hacemos que las necesidades de los barrios excluidos tengan lugar en el aire radial. Hace más de cinco años que trabajamos en Red. Así nació Recorre. Articulamos la producción de contenidos comunicacionales, la producción de informativos periodísticos y el intercambio de propuestas artísticas locales. Trabajamos en distintas regiones de la provincia de Córdoba con condiciones socioeconómicas y culturales diversas. Y buscamos en todos los casos la integración social y el desarrollo comunitario. El informativo recorre día a día, promueve el cuidado del ambiente, el acceso a la tierra para la vida digna, las actividades culturales de la región, la defensa de los derechos humanos, el derecho a la educación pública de calidad, el salario digno, la alimentación sana y más también, mucho más. Hoy más que nunca ofrecemos información confiable desde los territorios y caminamos sin distraernos hacia otro mundo posible. Un mundo donde quepan muchos mundos. Somos muchos los y las que queremos esta comunicación. ¡Queremos escuchar!